¡Hola para todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntora y aquí estamos con Fire Emblem Awakening. Este es el quinto episodio. Sí, digo bien. Y vamos a seguir con la historia. Vamos a continuar. Eh, como ven, no he avanzado en mi... En mi partida de prueba. O oh, sí, no sé. Como tiene más tiempo, pues la verdad que no sé. Bueno, y vamos a seguir con nuestro... Con nuestra movida, nuestra historia con ERSA. Dice capítulo, capítulo 4 de falsión, pero sabemos que vamos en el capítulo 5 en el, en el canal. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Uy, se nos habilitan dos sitios nuevos. Las funciones inalámbricas están disponibles. Sí, gracias. Eh... Mm, mm, mm, mm, mm. A ver. Coliseo de resna ferox. Ferrox. Y me imagino que es ir todo esto por aquí hasta aquí. Fuerte, distante. Desvío uno. Pues no sé qué seguiría con la historia y qué iría para, para adelante. Yo me imagino que esto va al siguiente capítulo. Tiene pinta de algo en plan rojo. Vamos a irnos al siguiente capítulo. Mientras que esto es en plan verde. No sé si mmm, va a servir para algo. Así que vamos a, a, a ir aquí. Venga, vamos a arriesgarnos. Y vamos a Fuerte Fuerte Distante, que me gusta el nombre. Dice desvío 1. Sí, porque lo otro no es un desvío. Lo otro... Eh, es, es como parte de... Dice, capítulo 4 eh, Entonces, este es, esto es lo siguiente El otro es un desvío eh, ¿Seguimos con la historia principal o nos vamos al desvío? Pues tengo una duda <risa> razonable eh, Bueno, vamos en este capítulo a seguir Y después ya si eso nos vamos al desvío Si veo que esto va a seguir para adelante la historia, ¿vale? vale ¿Comenzamos esta misión? Uh, no, venga, vamos a hacer todo lo contrario, venga Que soy muy pesado y que soy más indeciso que un peo saliendo por la cara de un feo Pero, mmm, vamos, a, vamos a ver, vamos a hacerlo así Venga, vamos a ir a Fuerte Distante, desvío 1 Y si veo que esto me, me hace que la historia me avance Entonces ya, para la siguiente ya me pienso qué hago, ¿vale? Comenzar esta misión, sí. Venga. Para empezar, eh, siempre quiero, voy a, voy a agradecerle todo lo que la ayuda que me va a estar dando Ryutei X o Ryutei X o como quiera que se diga, porque me está dando algunos tips, algunos consejitos para yo llevar bien la historia, que es sobre todo en el tema de emparejar o agrupar unidades, vale, porque la verdad que no tengo ni idea. Empezamos, dice Donel Socorro, socorro Socorro, señor Me, te me tenéis que ayudar, por favor ¿Hm? Tranquilízate, chico ¿Qué ocurre? <risa> eh, ahí está el renacuajo ese Lo que faltaba Bandidos ¿Qué? Vaya, ¿qué veo? Os habéis traído a un noble estirado Para que os proteja Ja, ja, ja, ja Diantre son los custodios. Así es. ¿Qué vais a hacer ahora? Podéis huir y vivir o en luchar y morir. Deprisa, muchacho. Muchacho. Cuéntanos qué ha pasado. Sí, mi señor. Ya mismo. Altura. Esto... O debería llamaros graciosidad. ¿Estás bien? No te preocupes por los títulos. ¿Cómo te llama? ¡Donnie! Eh... Eso es... Don. Donnie, esto que diga Donel. Eh... Su Excelencia. Vivo en la aldea, que está aquí cerca, señor. Con eso me vale. Ahora dime, ¿qué ha pasado? Esos cerdos asquerosos han atacado nuestra aldea y se lo están cargando todo. Esto, perdón por mis modales, señorío. Yo soy el único... Que ha conseguido escapar por los pelos. Estaban reuniendo a todos los demás, señor. Se los quieren llevar a su campamento. Por favor, señor, tenéis que ayudarlos. Mi madre todavía sigue allí. Ella es todo lo que tengo en el mundo, por favor. Su rey, Alteza. Dios. Esta condenada, esta condenada a guerra no hace más que provocar nuevas desgracias cada día. Tranquilo, Donny. Salvaremos a tu madre. ¿Puedes guiarnos hasta tu aldea? Ah, obvio. Ah, gracias mil, mi señor. Gracias, vamos de Ipsof, Ipsoflauto. Su altura. Hey. ¿Estás seguro? Right. Lo juro por la tumba de mi madre. Esos eran Kron y los custodios. Me apuesto a lo que sea. <risa> <risa> si los secuestramos, podremos pedir una recompensa de Aupa. Dentro de nada lo tendremos bien amarrado y suplicando por su vida. Ya nos habéis dejado sin nada. Dejad marchar al menos a los niños. Para de gimotear. Eh, Riddick. Para mí que la bruja esta es la madre del chaval que se acabó. Espera, yo a esta la conozco. Es la mujer del gusano que me reventó una costilla la última vez que, que, vi que vinimos aquí. Y luego vosotros lo matasteis, desalmaos. Ojalá hubiera acabado co o contigo, el pobre. Con una madre así no me extraña que el niñato ese haya salido de tan, tan senutrio. Probablemente tiene más agallas que cerebro. Pero eso se verá bien claro cuando le echemos el guante, ¿verdad? Seguro que te encantará ver cómo lo desoyamos vivo. Dios, no, por favor. No es más que un chiquillo. Anda encampado ahí, vuestra Alteza, señor. Eh, vale. Gracias, Tony. No te alejes de la formación. Pe pe perdón, señor. No queréis decir... No queréis decir... Pero si yo no... No sé pelear, Alteza. Ni siquiera he participado nunca en la matanza del cerdo. Oh, perdona, creía que... quiero decir... Bueno, no importa, no te muevas de aquí, así estarás a salvo. Oh, ojalá fuera fuerte como vos y poder darle la patada a esos cofres. Cafres. Pues lucha con nosotros y esté más fuerte. ¿Mande? Nadie nace siendo un guerrero y las faenas del campo son un buen comienzo. Al fin y al cabo, no hay tanta diferencia entre una hoz y una espada, Donnie. Darle un tajo a un bandido es más difícil que cegar trigo. Es más fa es más difícil que cegar trigo, pero la base es la misma. Uh... Uh... Vale, mi Alteza. Puede que no sea un guerrero, pero esta es mi gente. Tengo que salvarlos como sea. ¿Estás listo? ¿Está todo el mundo de su puesto? Yeah. Eh, eh, estoy preparado, Gloop. Madre mía, <risas> unidades. A ver, bueno, el no, no, chiquillo no está, ¿no? Conversar. Vamos a hablar con Chrome. Que Chrome hable con... Jolines, con Es que Ryute X, X me dice que, que, que no hable mucho Chrome con porque se van a casar. Pero es que es los únicos con los que me dejan hablar Y Stal con Kelan Y Kelan con Stal. Pero estos son dos chicos, ¿no? No hay murió gay aquí en En En Fire Emblem Pero bueno, vamos a, vamos a hacer que interactúen Entre ellos, venga, me parece bien Esto es Ah eh, Por todos los dioses, Kelan ¿Cuánto tiempo llevas detrás de mí? Sorry. Oh, no sé, unos 20 minutos. Me dijeron que me mandabas a, me, me andaba buscando. Mm. ¿Unos 20 minutos? Jolín, hombre. Ya podrías haber carraspeado algo. En fin, quería hacerte una pregunta. ¿Qué? Bueno, ¿de qué se trata? So, uh... Es sobre cómo te sientes cuando te enfrentas a un enemigo. So. Pues no es mal, supongo. porque qué lo preguntas? Iré directo al grano. Durante la batalla... Me suelo sentir nervioso e inseguro Me preocupa que pueda fallarle a mis compañeros Sin embargo, tú pareces estar siempre impasible cuando entras en combate Puedo parecer impasible, pero por dentro estoy hecho un manojo de nervios A veces hasta me entra miedo Me acuerdo de aquella vez que... Mentira Eso sí que no me lo creo Siempre te, siempre te veo, más, eh, te veo estar sereno Siempre que te veo estar sereno Tranquilo y controlando la situación no sé. Espera, ¿que me ves durante la batalla? Nadie se percata nunca de mi presencia. Normalmente paso de desapercibido. Perci sí, sí, ya sabemos todo lo de tu problema. De lo que querías hablar, eh, de lo que quería hablar yo es, es, ahí va. Pues si no soy invisible, me vale ir con más cuidado. Me has ayudado mucho a hablar contigo. Muchísimas gracias. Oh, no hay de ¡Oye, espera! Si aquel que buscaba ayuda era yo... <risa> ¿Eh? ¿Dónde se ha ido? Bueno, vale. Si el sopenco se puede ir de tranquilo y sereno, yo también puedo. Tan solo tengo que esforzarme el doble. Bueno, no espero que se casen. <risa> y nada, venga, vamos a hacer que Cronisumi y Sumi hablen porque es que aquí dice que tienen que hablar. Uh, ¿estás ahí? ¿Estáis ahí? Ahora sumía. ¿Necesitabas algo? No. Mm, no. Solo venía a deciros que Elsa os está buscando. Mm. Ah, claro. Íbamos a reunirnos para discutir la estrategia. A la pobre le ¡Captain! ¿Estáis bien? Sí. Es que me he tropezado con una piedrecilla. Dios, qué vergüenza. Seguramente estáis cansados. Os habéis estado forzando mucho últimamente. No. Estoy bien, Sumia. Además, no soy, no soy solo yo. Estamos todos cansados. Una guerra tan larga le pasa factura a cualquiera. Chrome, no hace falta que os hagáis el paliente delante de mí. Soportáis una carga mucho, mucho mayor que la del resto. Es lógico que acabéis exhausto. Gracias, Sumia. Eres muy amable. aún así, un dirigente ha de saber inspirar a sus subordinados la, la, e infundirles fuerza. La bravura de las tropas depende de la de su líder. Si yo me muestro débil, se acabó. Debe ser muy duro para vos. No, no te preocupes. Y por favor, no le cuentes esto a nadie, ¿de ¿este acuerdo? No, claro que no. Jamás se me ocurriría. Tranquila, Sumia. No es necesario que te preocupes tanto. Hace falta algo más que un par de batallas para agotar a este soldado. Ya lo sé. ¿Soy el guerrero más avesado? No sé lo que es eso Que he tenido el o... Oh, me acabo de dar cuenta de una cosa ¿De qué se trata? Pero... ¿Me habéis confiado en secreto? ¿Es la primera confidencia que me hacéis? Hmm. Mm, sí, supongo que sí que así es No os preocupéis Mis labios están sellados Seré una tumba, pero... Solo si me prometéis que vais a dormir un poco Antes de la reunión de esta ¿Oye? tarde ¿Qué? ¡Sí! Le diré a Elsa que os vais a retrasar un poco y si no acepto tus condiciones, le diré a todos aunque, que una simple piedrecita basta para tener, detener al poderoso cron. ¿Eso es chantaje? ¿Eso es chantaje? Aunque en fin, supongo que una siestecita no le hace mal a nadie. Je, me encanta poder servir de ayuda. Bueno, os dejo descansar, que durmáis bien. Esta chica siempre se las apaña para salirse con la suya. Sebana termina cazando, me cago en todo. Y se no puede hablar con nadie. Pues sí, Elsa puede hablar con un montón de peña. Venga, a ver, unidades. Me llevo a Chrome. Ersa. A ver. Virion, Miriam. Bike Zulibirion, Zulibirion, la ah, Amigo, vale. Pff, que no sé si meter a la... Kelan Que ya va por nivel 5, mientras que Miriel todavía tiene nivel 1. Pero la verdad es que me vendría bien alguno que, que utilice magia, y además de Ersa, ¿no? O a un mago no. Es que dice debilidades nada. <risa> está el sí. Todos estos sí. Jolines, pero es que... Mira, que el AM está nivel 5. Y mire el 1. Pff, es que... La diferencia es montón Yo creo que la voy a cambiar Y esa será la única que usa Magia No sé si puedo equiparle El libro del trueno A Elsa Entonces ya no usa Miriel esta yo creo que sí, que paso de la unidad mágica... No, no, no. No Jinete pesado... Pero es que tengo dos jinetes, ¿ahora para qué? ¿Para qué tengo dos jinetes? Debería de tener... El, caballer, el Caballero Pegaso Un jinete solo. Entre Stal y Zully uh -huh. Me gusta más Stal lanza y este tiene una espada. pedazo está muy bien Porque Solo le afectaría las lanzas Bueno, sí, los arqueros <ríe> No sé a quién elegir A Frederick no Y a Frederick ya lo tengo fuera Porque me dijo Ryute X que lo quitara Entonces lo he quitado tengo que guiar por las valoraciones. Valoración 50, valoración 37. Y Sumia tiene un 53. Este es un 41. Vamos a dejar a Kelan. Metemos a Sumia. Quitamos a Star y metemos a Kelam. <ríe> Ay, por Dios. Que <ríe> Federico, una relación de 60. Bien, yo creo que voy a ir así. Vale. Optimizar. Quiero optimizar el equipo. Uh, sí. Paso al trono para aquí. Y las unidades que no tienen nada, pues no tienen nada. Perfecto. Todo es con el botón L. Volvemos. Luchar. Venga, vamos a empezar. Sí. Que sea lo que Dios quiera. Que luche y que me haga más fuerte, dice. En fin, no pierdo nada por intentarlo. Al menos espero no ser un estorbo. Madre mía. Eso sí que sería un desastre. Si Donnie sube de nivel en este capítulo, se unirá a los custodios. Si no lo consigue, volverá a la granja en cuanto termine la batalla. Mmm. ¡Qué guay! O sea, vamos a intentar que Donnie suba un nivel al menos. Vamos a, ver, a explorar un poco la zona. vale, tendría que llegar aquí y para llegar aquí no tengo que ir por aquí por aquí un mapa vale, vamos a hacer una cosa aquí tenemos un arquero y aquí tenemos a un señor con un hacha y este tiene una lanza la lanza ganaba el la hacha yo creo que vamos a ir hasta aquí Y que ataque va ¡Ah, falló niños ¡Oh! <risa> amiga cura a este hombre A ver Ersa, Vente aquí y ataca al señor este. Ven aquí y ataca al señor este. Bueno. Tendré un caballo. Y no puedo ir. Vamos a cargarnos al rufián. Y esta mitad va a ir para acá Aquí hay uno con un hacha Aquí hay otro con un hacha Así que sume para aquí. Me ataca el señor ese. Dios mío, se me van a cargar las uñas. <risa> ¿Y ahora qué hago? <risa> cargan a Sumia Vale Dios, ya va, que va, que se también se lo pueden cargar? Antes de retirar a Bike, vamos a traer aquí a chrome Para cargarnos al, al señor este Ataca doble Tomalo ahí Krohn para el 5 Por aquí y este señor para atrás <ríe> a ver cómo hago porque este... quiero que este señor suba de de, de, de nivel voy a que venir aquí y atacar y creo que sí que se lo carga cuatro nada más solo ganó experiencia el Porque vamos, no puedo atacar, vamos a poner a esta aquí y a esta su lado. <ríe> no. Bike fuera En plan, pues, así ¿ah, Así, ¿Ah, pues Tú aquí Ataca We can do this. Good que siga defendiendo a ver tú señora usted perdón usted para aquí y cure a niño el niño con dos narices que venga para adelante para aquí también, que se venga para aquí. Y ya está, fin del turno. intercambiar Ya está, perdonen, tenía que contestar sí o sí, porque el teléfono de mi casa solamente lo saben los médicos y mis padres, así que yo tenía que contestar. Vamos a poner a este aquí. Y esperamos. Y a Elsa. A Elsa la vamos a, a juntar aquí con, con, con, con este. Y ya está. Y metemos a este señor aquí. Esperamos. Vamos a ver qué hace el enemigo. Bien, ¡Oh! o sea que ellos pueden abrir los cofres. Quijo de perra, no quiero separarlo. No, está solo Vale ¿Y Ersa? Yo no se puede mover no. Vamos a poner Acron entonces aquí Pero es que viene con esa Separar Aquí Ersa tiene nivel 4 O sea, ya los separé y ya los dejé así Ya no puedo hacer nada Un poco estúpido, ¿no? Esto Separar Ahí, pero los quería al revés Da igual, venga Vamos a pasar turno si Dios quiere y si a ti no como era aquí fin yo ¡No! 10 A ver, primero. Primero que nada, Ersa atacas a señor este. Ya. Que consigo una llave de una puerta. No lo quiero mover Vamos a mover a este señor Para aquí Y el niño Lo ruedos para aquí Laisa, Laisa, ven pa' aquí por favor y cura esa ¿Parece que ha dejado esto aquí? ¿Esto rasura? Catar catarsis. No, no sé para qué servirá, pero para algo tiene que servir. Vamos a poner a este señor aquí otra vez. Y vamos a adelantar un poco a Carón. Que me da un miedo avanzar. A ver qué hace el enemigo. Que venga un poquito para acá. Vamos a, ver, a mover este para aquí. Y esperamos. Y este lo movemos para aquí. Y esperamos. Macron lo movemos Espada Espada Vamos a mover a esta para aquí Y esperamos Metemos a este guilante Y esperamos Llevo a él para aquí Llevo al niño pa' aquí y espero Y llevo a esta aquí y espero ¿Vas a al niño? Capullo ¡Mira! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo, tío! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Toma ahí, Venga, es un arquero. Toma lo ahí. <ríe> me gusta. Esa suya es su día de nivel, no? Chrome, wow. Lord Crom al 6 Aquella no lo necesita, pero bueno Vamos a intentar ir un poco más rápido Pasa para el 6 Y obtiene una llave de cofre Vamos ahí A ver, Ersa Dentro Ve de aquí y espera ¿Qué es esto? Mm, pues me lo quedo Una espada de cristal ¿Puede venir este? ¿O puede venir este? Uno dos pueden a venir Entonces, mejor ponemos este aquí Esperamos Con este aquí atrás ¡Tómalo! ahí. Todo malo hay, doce ya, a ver, vete para aquí y atacar, señores. ¡Gracias! puedo recuperar a nadie Esa sube para 5. Consigo una llave. Llave de puerta, llave de cofre. Llave de cofre. De cofre, no me sirve, <risas> oh, rescatar. Se que es rescatar Opa Por aquí hay un muro hacer es adelantar a estas tropas, pero ¿para qué? se desplaza a un aliado distante a una casilla adyacente no hay puertas no, pues no sé para que la llave de la puerta se que tengo Thank you No mucho Y ya está Fin ¿Haces algo? No haces nada No <ríe> Tío, que no quiero Aquí le quiero poner Un momento Aquí se nos juegan a la hermana Ahora vino el Madre mía, a ver. Cago con este señor, lo mando para allá a la muerte. Mando a esta señora también para adelante. La única que no está del todo curada es Ersa. Voy a... Ay, no la puedo rodar. No puedo no moverme a esta, no pasa nada. Sube de nivel. Y al final voy a meter a Lisa a nivel 200. <risa> a ver, ahora sí que atacar, ¿no? Más listo, yo mamado Ay. Tramposete. Tú hasta para te puedes mover hasta ahí, vale Pues tú vente para aquí Y ataca Toma el Uh, tú a punto de subir el nivel Vente aquí Y ataca Bien, sube de nivel Vale, ahora que hago ¿Dónde meto a este señor? Aquí Acrom Aquilante Que seguramente que ahora viene a, a pegarle un surriazo A ver El zap aquí El zapataki. aquí Y este para aquí. No se mueve O sea, espera que vaya yo 6, 4, 6 4, 4 8, 5 Uf. A ver, desde aquí puedo atacar Vamos a irle quitando vida. Estos finales van a ver de qué es, es capaz un hombre de pelo en pecho. Para empezar, tienes nueve no de menos de vida. Cura a esta señora. Que puedo mover la cámara Adiós a curar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y ahora como curo? Eh, que eso no lo tenía yo en cuenta Ah, pues claro Ahora tengo que comprar curar otra vez Eso... A ver... Si lo pongo aquí en un principio no hace nada Si la pongo aquí en un principio no hace nada Y ahora si hago esto, ya es el Summon, ya! Se lo va a cargar a Chrome. Se lo va a cargar. Se va a cargar a Chrome. No. That is es impossible. Murió. Es que no puede morir ni Chrome ni Ersa El resto puede morir, no pasa nada Qué fuerte Pues nada eh... <ríe> eh, ¿Quieres cargar un archivo? Pues sí, quiero cargarlo Pero ya No voy a subir capítulo 5 de nuevo, la verdad que me está dando mucha pena Pero bueno Vieron que estuvo muy cerquita y, claro, la cagué, o sea, no tenía que haber puesto a la gente en cruz, sino que tenía que haber puesto ya atacar a uno, atacar al otro y cargármelo. Pero bueno, ya vieron cómo, cómo, lo, cómo era y nada, esto me lo, te, lo tendré que volver a pasar y tendré que volverle a subir todos los niveles. Dios mío, por favor, qué suplicio de juego. Me gustaba, pero es que ahora tiene tantas tantos matices que ya no me está gustando tanto. Pero bueno, ya saben cómo es y, y, y bueno, también tengo derecho a perder, digo yo. nada más que soy un toyo, es la, es la primera vez que juego a este juego y no tengo referentes. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, por favor, denme muchos likes de apoyo. Yo sé que les va a gustar un montón que haya perdido la partida, así que denle likes ahí, revienten el botón de like... Y suscríbanse si quieren que yo vuelva a perder una partida, habiéndolo hecho ya casi todo hasta el final. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, que ya será el capítulo 5, que será ya no será el desvío, sino será la historia normal. Y ya veré si vuelvo a resubir el desvío ganando la partida. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!